David, amigo, el padre está contigo. David, amigo, el padre está contigo. Yo quiero decirle algo, esto sí le va a gustar a los masistas. Nosotros somos democráticos. Con mi discurso el acto se da por cerrado. Muy buenos días. Felicidades Santa Cruz. Nosotros somos democráticos. El acto se da por cerrado. ¡Más de mierda. ¡No está mi casa! ¡Más de mierda.